encuesta, mm. es que una eh, cuando le diagnosticaron el, el trastorno, eh, nos, nos recomendaron que le habláramos en un solo idioma sí. y nosotros nos, no, le dijimos que eso no lo podíamos hacer precisamente por el tema emocional, claro. porque él su, se llevaba muy bien con su primo, aunque le veía dos veces al año, todavía lo ve adoraba a sus abuelos y era la única forma de comunicarse con ellos y se comunicaba con ellos uh -huh. y, y de hecho yo creo que a la larga ha sido un beneficio uh -huh. porque cuando le cuesta evocar eh, él a veces tira de la palabra en inglés y uh -huh. eso le ayuda y de hecho uh -huh. se le da bien traducir ciertas cosas uh -huh. y yo creo que ha sido por, por ese tema sí. Al